Ok muchachos sos nuevo así que te tengo que explicar un par de cosas ves esta bolsa ves esta bolsa pues son drogas son drogas solo hay dos reglas en este instituto japonés número uno yo mando número dos yo vendo la droga quedó claro quedó claro bien creo que no lo dejé lo suficientemente claro Ay, pobrecito pobrecito el nuevo no duró ni un día en la escuela su pico en la cabeza no lo pudo defender no tenía otra opción, no tenía otra opción, no entendía cómo funciona el negocio en esta escuela. Solo tenía que seguir dos reglas, yo mando y yo vendo la droga, maldito narcotraficante.